¿Qué, ¿Qué tal, ¿Qué ¿Tal? ¿Qué Bienvenidos ¿Qué a los más videos yo no, yo no no no no no no no no no no a no no no con un, con un reto paul. Exacto Un reto que él nos propuso A ver quién come más Si Mario o mi papá Que aquí está Mi papá Nos viene acompañando O Nano o yo A ver quién come sí, mucho, es, más mucho team, team Mario y Tim Paula. ¿eh? Exacto A ver, a ver, a les a ver Vamos no. a ganar Mira Lo que pasa es que este debilucho nos dice a nosotros Él <risa> <risa> me dice eh, Nos queremos hacerte un reto A ver Ajá, quién exacto. come más tacos Listo Sí señor le digo yo. Y me dice Te va a llevar más débil ¿Y quién es más débil? Por favor, desempeñado. ¡Ah! Yo conmigo. No Oye, Nani, desde, desde que has venido a México, ¿cuántos tacos es lo máximo que te has comido? Ah, sí, en una ronda, en, ¿En una un noche. un día? Ajá, exacto, sí, en una Diez ronda. 10 tacos. 10 tacos, eh. tacos máximo. Estamos, papá. Pero sí es sí, sí. que en todo el día he andado metiéndome agua, pancitos, que una de cosa. Todo. Y 10 tacos. Pero allá donde vamos a comérmelo también rellenito. Eh, hey, bien Ajá, lleno. Sí, sí, bien la verdad, sí, El día de hoy nosotros vamos a encargar 25 tacos. Hagan de cuenta, 25 ellos, 25 nosotros. ¿Cómo? Y vamos a... 25. ¿Sí? Exactamente. No, no, no. no, vamos bien. a jugar como hombres. ¿Cuánto? 30. 30. Todo 30? Ah, bueno. 30 tacos. Bien, bien, bien. 30 tacos. 30 30. Porque aquí vamos a decir que están un poquito más chiquitos, pero sí vale la pena. Y el, 30. Re y el reto va a ser... ¿Quién se los come más, más rápido? rápido? ajá. Quien acabe primero es el que gana, quien no, como ya dijo Nano en su video, para que lo vayan a ver, va a pichar, o sea, va a invitar el cine, ¿verdad? Ah, Exacto, el perdedor sí. va a tener que invitar las entradas del cine Exacto. y se van a sacar las palomas. Claro, claro, claro, claro. si nosotros perdemos, yo compro las entradas y Pablo las palomas. Exacto, ah, okay, Usted, y, ahí la la repartimos. Y, y si le hacemos como el video pasado, mejor... ¿Cómo? Metamos cosas así. Ah, no, no, no, no. No, no, no, sino, no, no. No, no, es fiel, no, está bien, no, no, imite, no, no, está bien, no, no, te no, creas. Creas. Ah, no, no, Sí podemos, de Nano, vamos a ganar. Está vamos está a ganar Él sabe que como mucho yeah. yo. ¿Y ¿Sabes qué? Que voy a querer palomitas la de las grandes escalofriados que me. De las megas, ah. de las megas, megas. Ah. Yeah. Nano, no dejemos que Mario nos saque las palomas. Ah, malo. Ma. Yeah, okay. Mira, sí. aquí está un comilón del Salvador. Yeah. A mí lo que me encanta son los tacos. A si es eh. Y lo a más si es, bien, es bien. que me, no, no me vienen a traer con tacos normales y que no creo los famosos. Tacos. ¡Tacos de perro! ¡Exactamente! <risa> Estaban preocupados hace rato ¿Y a poco así son de perro? No, de no, no, no, no, no, no, no tacos de perro rápido Ah, exacto, así sí, que vamos, pero... a a ah. vamos a encargar Nano sí, los tacos sí, Vamos a encargar los no tacos hay que rajarnos. Vamos a pedir 60 en total Ajá, Pero 30 y 30 Y antes de que nos sirvan nuestra orden, Nano, hay que comentarles algo Sí Coméntales desde a qué horas no hemos comido Pues... <risa> desde, desde ayer Desde ayer, ¿verdad? Ya tenemos mucha hambre Yo ando un hambre, es que vos sí no me importa que sean de perro Exacto, que que ah, bueno. Con... Exacto. Eh, ya, en México. Traigo un hambre, pero de perro. Exacto. Eh, ¿quién se que se siente... gane. Team Paul o Team Mario. Ah, exacto. Está bien. Nah. Vamos a ganar nosotros. Esos debiluchos, ahí va. Esos debiluchos, nada. No pueden. Eh, bueno, ¿Cómo me dijo que tengo el cuerpo de qué? ¿Qué por dijiste? ¿Ah? ¿Cómo me dijiste? me dijiste el cuerpo que eh, te dio de rejero. Ah. Ah. No, de grande, pues. No, ah. otra cosa. Eh. Hey. la tarde. de macho alfa. Ah. Ah. No. No. no, ¿cómo le habías dicho? Ah, no sé. No sé, ya no se acuerda. ¿Cholero? No. No. De... Sí. No. No. No. Ya no se acuerda. Y pues bueno, ahora sí vamos a pasar a los tacos. Bien, ahora sí como ya pudieron ver ya están aquí los tacos. Que, eso es solamente es para un equipo, ajá, ay, son 15. Es un ah, equipo. No pica. Espérate, lo voy a poner quince? Ah, Es solamente para Mario. Y ese es para mi papá. son 15 y 15. Faltan otros dos, dos platos tres, iguales, para mí y para no, nada. ¡No manches! Oh. ¡Ya tengo hambre <risa> Ya tengo agua. De verdad peleamos, los disfrutamos mejor. Sí. sí. Me hace es que yo <risa> voy a disfrutar. Dice sí, que, que mejor disfruta. los disfrutamos. Exacto, de los... ya le sacó. No, no, no, sí podemos que con queda. los 15 tacos. Aquí ya en el primer equipo. Primer equipo completado, Fal faltamos nosotros, nano. Ojo, va a haber cronómetro por medio, ¿eh? Ajá, cronómetro. ¿Preparado, nano? Listo preparado, papá. De debemos de todas toda, ¿eh? Yo, toda. yo voy a dar lo mejor de mí. Sí, bueno, no se preocupe, aquí lleva el más comelón. Okay. Si usted se queda, yo lo reempujo hoy. Va. No hay problema, con tal de que ganemos, bueno. yo me dejo reempujar. Ayuda? Yo, también los empujo. No, cabla, yo, cabla. yo lo que quiero es que este señor mañana nos compre la paloma. Ah, oh, ya salieron. Gracias. Ahora sí, nano. No come mucho, eh Ah, no, yo no, yo no, yo no, yo no como. Vamos a ver, Mario Vamos a prepararlos ¿Pica o no pica? Ah, no, esto no pica, esto no más es sabor Échale, no, no Tú échale a tu gusto Bueno Échale, no, no, échale Queremos alcito nos va a ayudar a mi mamá para que nos, nos grabe Ella este. también encargó va a entrar al reto, ¿verdad, mamá? No. <risas> Aquí vamos a tener el cronómetro, eh, también Así pues para ver cuántos minutos Ajá. Listo Vamos a empezar, eh para... Dos, tres. tres. tres. Hijo. A ver, no me puedes saborear. se comer? <risa> Yo prefiero saborear Yo también, <risa> están es muy ricos. Está rico. Prefiero saborearlo. No si está pensado comérselos cuando uno no come. ¿Mm? Como que se atoran mal. Se sí, atoran aquí en la garganta, Este perro está viejo. ¿Está muy duro o qué? ¿Eh? Está muy duro, ¿verdad? Es un perro muy viejo. Un perro muy viejo nos tocó. <risa> Más o menos. <risa> no, no, vas ganando. No, no. mira, un taco completo, eh. Ya pasaron los dos mira. minutos. ¿No ¡Ay, ya! <risa> ¡Estamos lentos! ¡Más tres minutos! ¡Más oh. otro taco! Uah. Se está asustando a mi papá. ¡Mira, <risa> Nando! Que le ganas, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Yo no quiero parar el cine Mira, <risa> los dragones. Los ganaron. Vamos a ganar. <risa> Drásticamente nos ganaron. Nano, no. la última morridita no Drásticamente. Vamos, va. va Nano. Wow. Va. falta la carnita. Ya, güey, ya acabaron. Para que no digan. Ya acabaron. Ya acabaron, ya, no ganaron. Ganaron. No. No, preparo eso. ¿Cuántos minutos? 6 segundos. segundos. En 6 minutos yo y Nano nos comió 30, 30 tacos. Miren, aquí está. Para Ahí que, está no, la mira. prueba. 6 minutos con 12 segundos. Y miren lo que le queda a mi papá. Ah, lo voy a guardar la noche. <ríe> Exacto. A ver. No que te veo ni va a ganar. Ni modo, no a, No, no de hombre. Muestre, Nano, cine gratis mañana. Buena Cuando <risa> quieran más retos resto, lo avísenos Si quieren la revancha, ustedes avísenos No, be. Y pues miren, yo todavía no termino, ni mi papá La verdad, somos <risa> somos muy malos para comer taco. Como decimos nosotros en El Salvador Son grandes ruines, no, hombre nada, no, no terminamos, mira Sin platos, sin nada, libres Y lo bueno es que no engordamos eh, No engordamos, mira, normalito no, no, mi papá, la no. verdad, si me, esa vez si me mal, sí me quedó mal mi papá, yo, mire, yo mire. pensaba, mire, no puede todavía. Miren, hasta yo, me quedó hambriento. Creo que si hubiera ido con Mario, sí hubiéramos ganado. No, pero Mario eh. come más lento que yo. Mira. No, no pero, pero sí come bastante. No, ya, yo ya... Come yo, más yo, lento, pero sí... No, sí, come mucho. sinceramente, cuando vi que ya iba a perder, ya como que le bajé la intensidad porque ya me empecé a saborear. ¿Te dio ah, no, cuál no, lo que yo no, hacía? Yo, yo bocado tacos por bocado Es que, yo le voy a decir algo. Si es una competencia, es competencia, aunque estén ricas las cosas. Sí, claro. Pero claro. cuando es de comer, así, como a veces venimos, es así. Sí, Pero no. ahí está, era una competencia. Sí, la verdad, Va normal. Yo pienso que ahí les vamos a dejar a ver quién se apunta para la siguiente competencia. Ah, después de dos horas ya terminé. <risa> por fin terminó mi papá. Ni modo, man, ni modo Mario, te tocó perder. Me Vas bien a ser saboreado y mira, te voy a decir una cosa. No, pues, pero se trata de saborear, se trata de ganar. No, Alguien tiene que perder, no siempre estuvo en el ¿verdad? Alguien es tiene muy que... Pero, perder? Lo, eh, pero bueno. lo que voy, yo sé que no sabía que iba a ganar, pues... Sí, eh, seguro. Es no, bien no, bien no, no, no se a yo me he mucha paz. Yo, creo que, no que yo? Yo he sí, chiquitín, pero hoy con Exacto. Sí, es muy con melón. Chiquito, pero picoso, ¿eh? Como ya les dije, próximo contrincante, escriba ahí en los comentarios, ¿verdad, Nano? Listo Nano y yo, versus... Ustedes puede ser <risa> Espero les haya gustado este reto ajá, Fue algo rápido Mario Algo exprés Algo, ajá, un... ¿Algo improvisado no Para que no lo probara otros tacos Porque diario comen palpasora sí me cago con los Y ¿sí? Pues bueno Esperemos les haya gustado el video suscríbanse Activen la campanita Compartirlo ajá Exacto como y dicen Y like también. también Muchos likes Y también recuerden seguirnos ahí en Facebook Ahí estará apareciendo y Facebook Para a llegar a de Instagram Y también vayan a seguir el canal de nano nano y vayan a seguir el canal de hector el crema ¿no? ah, y subiendo <risa> varios en vivo después nos vemos hasta el siguiente video, esperemos sí, les haya gustado, sí, hasta sí, la próxima. Bye. Bye.